Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Le doy gracias al Señor por tu vida y por permitir. De compartirla con la mía A pesar de que decían que no duraría Mi Dios dijo no, yo seré su guía yo le doy gracias a Dios Por ti, mi amor buena mora De poder tener Gente, muy buenas tardes a esta hora de la tarde, siendo las 5 y 8 de la tarde. Estamos en tu programa Renovando Vida. Hoy tenemos un gran invitado de lujo directamente desde Puerto Rico. Hoy nos acompaña, Chris López hablando de su nuevo sencillo que ha estudiado hace poco junto a su amada esposa, junto a su amada esposa, Yanini Muñez. Muñez. Así que vamos a esperar que se conecte Cris para poder hablar un poco de su sencillo, su lanzamiento, su testimonio. Así que este servidor que te habla es con García, de Lima Perú, de Radio Renovado. Así que vamos a darle pase a Cristo Pérez de Puerto Rico. Acá le toca a Cristo Pérez de Puerto Rico! ¿Cómo estás, mi hermano? Buenas tardes. Saludos, saludos, Dios los bendiga grandemente. ¿Cómo estamos? Estamos acá, mi hermano, viendo un poco de tu nuevo sencillo que has estrenado hace poco. ¿Verdad? Para nosotros es una bendición. Todo puede ser parte de bendición de tu nuevo sencillo, hermano. Estamos contentos de en este gran programa contigo, ¿no? verdad en la tarde estaba un poco nervioso y que señor úsame yo tengo una persona de cemento para este programa que van a ver no que está en la radio no así que vamos adelante háblanos de este sencillo lo que Dios ha cambiado amén claro que sí mira el sencillo lo que Dios ha cambiado es una gran bendición para mi vida verdad porque me permite, Dios me ha dado la bendición de permitir eh, transmitir verdad, lo que es una historia verídica, una historia vivida, un, un pasado que demuestra lo que Dios ha cambiado y eso es lo que quisimos transmitir con este tema, ¿verdad? Y qué más bendición que poder entonar esa alabanza junto a mi señor esposa, ya que es pues, un, un testimonio vivo de los dos. Wow, qué tremendo, la verdad. Yo estaba viendo el video y, la verdad, llama la atención bastante, ¿no? El, lo que transmite este video, ¿la verdad. Yo sé que va a ser de gran bendición para todas las personas que han pasado un proceso o algo, ¿no? Yo se estar para para país para Bueno, Cris, hay que comenzar esta tarde, ¿verdad? Aquí un poco acá de frío, acá en Lima. Pero, está más me Qué Es la palabra, a los estudiantes, a vamos no, no, no, Norirá. no, a a menu, de todo, sí. con todo, no, Porque sí. santo, no, bueno, pues, christopher lópez encarnación más bien el cual es mi nombre de pila es un joven puertorriqueño verdad apasionado por la música y por las cosas del señor ya que sabemos que sin él nada es posible y ya que él me ha dado la bendición de poder transmitir en unas alabanzas su mensaje pues aquí estamos dándole la gloria a dios verdad eh, en este momento eh, como decir, un privilegio para mí poder entonar estas alabanzas, ya que quien conoce mi historia tal vez recordará que en un momento dado estuve cantando para el mundo, mas Dios le plació cambiar totalmente mi vida y me aquí haciendo su voluntad. Ah, hey, bueno, Cris, continuamos con la otra pregunta. ¿Quién es en la composición del tema? En esta producción más bien podría decir que tengo la colaboración muy importante de mi esposa. Yo, verdad, para la gloria de Dios fui el compositor de la misma. Y el tema fue trabajado por mi equipo de trabajo, Jaervis Records, un hermano de allá de Venezuela, que de verdad... Ha trabajado de mano a mano conmigo junto a mi propio sello disquero chris lópez music ya que gracias a dios tengo y cuento con mi propio estudio y pues allá el video fue parte de, de este proyecto el cual allá mi hermano de venezuela rubén jay producciones de m aquí, production movie es quien me trabajó el vídeo ah. Así que bueno, Chris, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la inspiración para crear esta canción ¿Qué puedes escribir? Wow, hay, hay varias inspiraciones, ya que, como bien mencioné, es un tema vivido, es un tema totalmente real, totalmente verídico, un tema que nació verdad, del corazón a base de las experiencias vividas, ya que tal vez para muchos, que muchos decían, esos no van a durar, ellos no van a seguir juntos, pronto se acaba. Pero Dios dijo, no, yo seré su guía y cuando tenemos a Dios de centro, nada es imposible y nada nos podrá separar. Y este tema nació totalmente de, de una historia real y hace parte, para hacer mención, verdad de una segunda parte, ¿Por qué? Porque hay una primera parte de nuestro testimonio en el cual es mi primer disco titulado Bendecido. Y ahora en esta nueva bendición, en el cual es mi segundo disco, pues decidimos compartir esta segunda parte titulada Lo que Dios ha cambiado. Wow, pero ese, ese tema que hace todo lo que Dios ha cambiado, lo has hecho junto con tu esposa. Y es una bendición, es un ministerio familiar, y es tremendo acompañar tan todos juntos una canción para la gloria de Dios y para muchos más que cambie, eh, el testimonio de la canción bueno que tremendo que tremendo aquí sigue hablando porque tenemos 20 preguntas y más ah, amén bueno ahora vamos a hacerte otra pregunta cuánto tiempo duró esta eh, yo diría que no podría decir que fue mucho, pero tampoco fue pocos días. Más bien yo diría que duró lo necesario, porque al comenzar a componer estas letras de la bendición que Dios me ha dado de poder ser mi propio escritor, comencé a componer estas letras y una vez ya tenía un bosquejo. Se lo tuve que presentar a mi esposa porque yo decía, "Wow, este tema de la manera en que está compuesto, si no lo entono con ella, no tendría el sentido que tiene hoy en día." Y dije, "Mi amor, mira, esto tenemos que cantarlo juntos." Así que yo diría que entre <coughs> entre la composición, la grabación y más bien como tal el lanzamiento, yo diría que unas tres, cuatro semanas, casi un mes. Qué bendición, ¿eh? Pero ha sido casi cuatro semanas, pero así es de gran bendición, ¿verdad? Amén. Me ayer, me escuchó ahora en la tarde, para que alguien de la canción, ¿qué me transmite? Y me transmitió un montón de cosas, ¿no? La canción cuando lo estaba escuchando, ¿no? Antes de hacer todo, a todo el y hoy también, ¿no? Y me, me transmitió un montón de cosas. Yo quiero compartir una palabra, ¿verdad? Estaba escuchando la canción, es lo que Dios me mandó, ¿no? una palabra poderosa, porque es cuando mandan palabras. Así, amén, momento, hay que hablarla. ¿no? Mira, algo que yo me compartí y lo compartí en mi ministerio, en mi, amigo, en mi profesor, que dije: No, cuando tú tienes un llamado, no hay nadie quien te detenga, porque Dios te está guiando. Eso es Venga? esa es la palabra que me dijo a la hora que estaba en, en plena concentración es que me ah. dándome ánimo dándome esperanza nosotros queremos decir algo y no te tenemos no te detengas no, sabemos que tienes un estar guardando bueno, Cris, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo es a Dios? Wow, eh, eso es una buena pregunta porque ya que muchos conocen mi historia y para los que no, fui nacido y criado en el Evangelio. Y pues muchas veces pasa que nos apartamos, decidimos nuestro propio camino, queremos experimentar nuevas cosas, queremos estar como quien dice por la de nosotros y en ese camino verdad el cual al, al hombre le parece recto claro. pero la palabra dice que son caminos de perdición este estuve como entre los 12 años a los 15 16 más o menos eh, batallando un sueño y es que a mí siempre me ha apasionado la música y traté por mis propios medios de, de llegar a tener una vida como tal dentro de la música pero eso no eran los planes que tenía Dios para mí y siendo el año 2015 donde Dios me mueve a Estados Unidos donde resido actualmente en el estado de Ohio, es donde comienza a cambiar mi vida nuevamente como tal, regresando a casa. O sea que Dios dice hasta aquí o es mi plan o vas a perder. O sea que una vez llego a Estados Unidos, nos instalamos, eh, entonces Dios comienza a bregar con mi vida comenzamos nuevamente a visitar la iglesia y para el año 2018 eh, recuerdo muy bien que hice una oración con todas mis fuerzas donde le pedí al señor permíteme cantar para tu gloria, permíteme hacer lo que me gusta, permíteme entonar alabanzas y, y Dios lo ha hecho posible y por eso estamos aquí hoy en día. Así que el hecho de haber sido nacido y criado en el Evangelio no significa que conocí a Dios más. Cuando realmente abrí mi corazón, le di paso al Señor para que Él entrara y cenara conmigo, ahí es donde yo diría que realmente lo conocí. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, ¿verdad, Cris? ¡Qué tremendo, ¿verdad? Escuchar esta respuesta que me da. Bueno, Cris, otra pregunta. De todos tus procesos, el cual es más difícil lo que te ha pasado. Wow, de todos mis procesos realmente siempre hay unos más fuertes que otros, pero uno de los que uno recuerda sería el cambio, comenzar desde cero, el hecho de haber crecido sin un padre, saber cómo lo lo estarás haciendo o cómo lo harás para con tus hijos, ya que tengo dos niños, entonces. Esos cambios que ocasionan miedo tal vez en la vida del ser humano. Yo diría que es lo más difícil, pero sabemos que si confiamos en el Señor, <coughs> todo es posible. Y lo que hay es que poner todos nuestros planes en sus manos y esperar en él que todo el que confía en Dios obra para bien. Amén. Qué tremenda, qué tremenda respuesta. Para... Bueno, Cris, otra pregunta. ¿Cuándo y cómo empezó tu pasión, amor, a la música? Wow, a mí toda la vida me ha encantado la música. Realmente siempre, ha sido, siempre he sido apasionado por la música. Entonces entiendo yo que desde siempre, porque yo considero que la música es un lenguaje donde a veces tal vez con palabras no no llegamos a expresar algún sentimiento más en una canción, en un, en un tono, en un ritmo, podemos expresar tal vez un poco de ese sentimiento que a veces nos da miedo hablar, tal como ha sido varias de mis canciones. Y realmente, tomando este momento para aprovechar de esa palabra, es como uno de mis temas titulado Orientación. En ese tema yo aproveché para expresar 18 versículos de la Biblia que tal vez no me hubiese salido explicarlo habladamente y Dios le plació que yo lo pudiera entonar en una alabanza. Amén, Chris, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, otra pregunta. ¿A qué producción pertenece canción esta producción, titulada Nueva Bendición, es mi segunda producción para la gloria de Dios. Amén. Bueno, Cris, sabemos que has grabado hace poco un tema y queremos saber hasta dónde quieres llegar con ese sencillo que estaba esperando. Pues realmente me gustaría llegar a los corazones primeramente de cada matrimonio, luego de cada pareja que anden de novio y luego de cada persona que tenga el pensamiento de juntarse verdad, con su pareja, con el amor que, que Dios ha puesto en cada persona, porque sabemos que si Dios es el centro de, de una relación Nada los podrá separar, y es muy importante recordar, más en estos tiempos donde se vive tanta infidelidad y hay tanto acceso a ella. Debemos recordar que el matrimonio es sagrado, fue hecho por Dios, y que lo que Dios une no lo separará el hombre. Así que me gustaría llegar mundialmente al corazón de cada pareja, matrimonio y persona. ¡Amén! ¡Qué tremenda respuesta. Bueno, Chris, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la frase de la letra de la canción con la que más te identificas? ¡Wow! Yo pienso que, que el mismo título es lo que me identifica, lo que Dios ha cambiado, ya que no tan solo porque forme parte del título específico de nuestro ministerio, el cual es lo que Dios ha cambiado, dará testimonio a donde quiera que vaya, sino que realmente para quien me conoce puede notar la diferencia y quien poco a poco me vaya conociendo, si experimenta o, o busca, ¿verdad? Porque hoy en día pues todo es accesible, va a notar la diferencia de lo que era el Cris López de antes a quien es Cris López hoy en día, gracias a su amor y su misericordia. Así que lo que Dios ha cambiado es específicamente lo que me, lo que me identifica. Amén, Cris. Otra pregunta más, Cris. ¿Dónde fue el rodaje del videoclip? Ese rodaje fue en un parque de acá de Ohio llamado South Park, creo, si no me equivoco. Y es un lugar hermoso, tomamos ese lugar, ¿verdad? Porque habíamos visitado anteriormente y dije, este sería un buen lugar para grabar un video. Y mira, el video que cayó fue junto a mi esposa, así que decidimos hacerlo ahí. ¡Amén! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, Chris. Otra pregunta más. ¿Tienes algún referente de la música cristiana que tengas? pues la verdad me gustan varios compositores y, y adoradores porque quiero enfocar que hay una diferencia muy grande entre artista y adorador y cantante yo me considero un adorador cantautor pero no soy un artista luego te explico por qué más en sí me, me gusta mucho lo que es Abraham Velázquez me gusta mucho Harry Maldonado, me identificaba mucho con Alex Zurdo y realmente pues son varios a los que podría tomarle el ejemplo, pero en sí en sí da, no hay como que una persona en específico a la que yo pueda decir tal persona me inspiró y por tal persona quise hacerlo, eh, eso viene de parte de Dios. Amén, Cris. Otra pregunta más, Cris. De las canciones que has hecho hasta ahora, ¿con ¿cuál de ellas te sientes más identificado? ¿O cuál es tu favorita? Wow, mi favorita, para ser totalmente honesto, está en mi primera producción, titulada Bendecido. Porque soy más que bendecido por aquel que me amó. El que murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Así que soy bendecido, pues él me ha dado todo lo que he tenido sin pedirlo, sin merecerlo. Es algo que es inexplicable. Así que ese, ese tema no tan solo me identifica junto con lo que Dios ha cambiado, sino que me deja saber y recordar que soy bendecido. Amén. Chris, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, Cris, otra pregunta. De las canciones que has hecho hasta ahora, ¿con cuál de ellas te sientes más identificado o no? Sí. ¿Con cuál me siento más identificado? Sí. Bendecido. Es el, es el tema que, que más me identifica. Ok, Cris. Cris, para. Y avanzando con esa entrevista, háblanos, ¿por qué le pusiste el título, Lo que Dios ha cambiado? Bueno, Lo que Dios ha cambiado es como algo que, que puedo experimentar día a día en mi vida. Es un tema que puede hacer en mi vida personalmente un cambio del cielo a la tierra y me explico puedo que un día me sienta triste un día me sienta como decimos en puerto rico cabizbajo pero recuerdo que lo que dios ha cambiado dará testimonio y que soy bendecido y eso me levanta eso me, me da fuerzas eso me ayuda a continuar a recordar que Dios me ha transformado, que no tengo ya por qué estar triste, que cambió mi lamento en baile, que todo lo que era tristeza ahora es gozo. Eso es más, lo más importante. Amén, Cris. Cris, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué plataformas digitales? ¿Dónde la gente puede escucharlo? Wow, estoy en todas las plataformas digitales como Chris López Music, y en Instagram estoy como Chris López Oficial. Amén. Así que ya gente ya sabe, busca a Cris en todas las plataformas de YouTube. Y también puedes escuchar la radio favorita, Radio Renovado por de Lima Perú. Bueno, Cris, antes de irnos, ¿qué te parece si vemos un poco del video lo que Dios ha cambiado? Amén, claro que sí. Que diga a la gente, si muchas veces el camino se acompaña.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 Cris, ahí se estaba viendo el video, lo que me, más me llamó la atención del video es el mar, ese lago que está ahí y había una escalera ahí de bajadita qué tremendo, qué tremenda imagen nos transmite este videoclip, en verdad Cris, en verdad el ambiente se empresta los árboles, wow, tremendo, tremendo. no es algo cómico, varón, porque ese día... Puedo comentarle algo gracioso de ese día y es que ese día estaba haciendo frío, hacía un frío que uno tenía que ponerse abrigo y como era pues el día que teníamos para grabar, decidimos hacerlo y era como que detrás de cámara nos veías todo abrigado, entonces luego, ah, tienes que grabar, vamos a quitar, hacíamos la escena y luego volvíamos, nos arropamos, <risa> que era, hacía algo de frío. <risa> Hacía o sea, la grabación fue, en este tiempo, en este instante había frío, pero estaban con tu chompa, y se quitaban, grababan. Wow. Imagínate que hacía un video de gran bendición. Eso hace. Es así. Frío. Vamos a seguir viendo un pedacito más, que nos llama la atención del video. con la mía. A pesar de que decir. No duraría Mi Dios dijo no Yo seré su guía Yo le doy gracias a Dios Por, por ti mi amado este, este paisaje A su padre y su a... paisaje ahí que me llama la atención. Dios, Dios. El bosque. Oh, yo sé. Ahí está. Este es bosque el bosque, ¿no? El bosque, wow. el bosque. Un lugar muy hermoso. Qué tremendo. Cuéntanos, Cris, ¿quién eligió el lugar para grabar el videoclip? mi amada esposa mi amada esposa que hace también parte de la producción de grabación ella es quien graba verdad la mayor parte de mis videos. la mayoría de mis videos son grabados gracias a ella y entonces luego de grabado pues se le envía a mi equipo a mi equipo de trabajo para edición pero ella ella es la que escogió el lugar Tremendo, bonito lugar, ¿eh? la verdad, bonito lugar a mí, me agradó porque te pregunto porque hay varias cosas que veo, ¿no? Ahí está el lago, ahí está el bosque, ¿no? También hay algo que me llama la atención ahí que es la escalerita. Ahí está, este paisaje, sí. ¿dónde fue este? este paisaje es hermoso de Teoquía. Pues, cuéntanos, eso. ¿eh? Ese paisaje que estamos viendo en el momento, si no me equivoco, es Cleveland. Es uno de los pueblos de acá de Ohio, donde vivimos, y pues decidimos mostrar esa toma, ya que es uno de los pueblos más hermosos y reconocidos de acá, de este estado, y quisimos compartirlo. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito ¿verdad? Tremendo, tremendo, tremendo sitio, lugar donde trabajo. Bueno, aquí sigue viendo el video Para que nos dejes un mensaje Después de ver el video Amén Por permitirme tantos años A tu lado En lo que Dios ha transformado No existe el pasado Acabamos de ver el video de Clive, nuestro hermano, Cris López, lo que Dios ha cambiado. Así que ese video lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, también acá escuchar nuestra programación 24-7 de Radio Renovado por Cristo y en vivo, que también lo vamos a estar pasando, dando a conocer ese nuevo sencillo de Cris López. Bueno, Cris, para finalizar, queremos que nos dejes un mensaje acá a nuestra nación de Perú y a nuestra Radio Renovado. Bueno, primeramente, gracias verdad, a Radio Renovado por Cristo por la oportunidad tan grande de poder llegar hasta Perú, ¿verdad? Esto es una gran bendición que Dios ha hecho posible a través de estas plataformas digitales poder alcanzar más vidas y llevar el mensaje de, del Evangelio. Y poder compartir este tema con todos ustedes es un gran privilegio, una gran bendición. Esperando que también sea de bendición a su vida. Y recuerden que cuando estamos bien agarrados de Cristo y de la fe, nada podrá hacer de tener lo que Dios tiene para con nosotros. Así que no dejes de confiar, mantente confiando en Jesucristo, que es el único que todo lo puede, no importando lo que tus ojos vean. A pesar de cómo está el mundo, sigue confiando que todo va a llegar en el tiempo de Dios que es perfecto. Amén, mi hermano Cris López. Gracias, gracias por este mensaje y nos vamos con tu video. Chris. Muchas gracias, mi hermano Cris. Que Dios te bendiga. Este es Radio Renovado por Cristo. Esta es tu casa. Cuando tengas un sencillo, un lanzamiento, las puertas están abiertas. Dios Muchísimas te bendiga. Que nos vamos con el video ¿no? Amén